Ahí está la cena. Aquí tiene su cena Santo Tomás de las Goteras. Y este otro, al monaguillo. Tía, pero esto es. Un boniato. Boniato. ¿Qué hay de segundo? Un boniato. Vale. ¿Y, y de postre? Después te tenemos un delicioso pastel de boniato. Vale. Bienaventurados <risa> los que trabajan gratis, porque de ellos será el reino del boniato. Adela, el pobre señor no tiene ni papipas con la pensión. Necesitaba ¿Eh? nuestra ayuda. Quieto parado, Manolo. Que yo te comprendo perfectamente. Es más, hubiera hecho lo mismo que tú en su lugar, ¿Eh? pero no en horario laboral, Manolo. Mira, tía, mira, tía. Ni que fueras tú el ministro de trabajo. O ministro de Hacienda, no veas cómo metido y controlaba la cartilla. Ya ves tú, si tu día fuera ministra de Hacienda es ¿eh? los gallos cantaban en el país. ¿Ah, sí? Pues sabéis lo que os digo: que en esta casa el que no canta no cena. ¿Ah, sí? ¡Pojikirikí! ¡Mierda para ti! Pero cállate, idiota, vámonos a salvar a cenar. ¡Ah, eso! ¡Eso! Ir a salvar a cenar! Oye, ¿y le decís al camarero que por favor os reserve una mesa para todas las noches? ¿Que os vais a hacer clientes fijos? ¿Eh? Pues mira, lo mismo que sí. Y nos cogemos dos abonos. Eso, dos abonos. Eso, abonaros, abonaros. Lo mismo también nos quedamos a dormir. Eso, a dormir. Pues mira más ancha. Oye. La verdad es que esto, Willy, que tira para atrás. En fin... Mañana se descongela y punto. Manolo, sé perfectamente, pero perfectamente que no te vas a cazar ningún fantasma. Tú lo que te vas es a cazar una pelandusca, si te conoceré yo. Vale, vale, tú piensa lo que quieras. Pero yo estoy harto de tus gritos y me voy a dormir a otra parte. Mis gritos... ¿Pero, ¿Pero qué gritos, Manolo? A ver, ¿quién grita aquí, cielo? Eh, A ver, que me entere yo de quién narices. ¡Grita en esta santa casa! ¿Tenéis leche? ¿Eh? Sí, mucha y muy mala. Sí, cachondeo, sé sí que es para mi madre. ¿Qué? Aquí está tu cómplice. ¿También se va de juerguecita flamenco fantasmagórica? Vamos, ni caso, Benito. Vámonos. No, no si yo a esta no lo hago ni caso, me volvería loco. ¿Qué? ¿Pero qué espero? Que lo paséis. Muy bien los dos. Mejor que aquí, seguro. Fijo. Tío, que el abandono del domicilio conyugal es motivo de divorcio. ¿Y por qué te crees que lo hago? ¿Por qué leches lo hacemos? ¿Eh? Vámonos. Ya, y la leche. La que te han dado. Vámonos. Nos vamos. Pues, ¿Sabes lo que te digo? Que si lo que quieres es el divorcio, nada más que tienes que pedírmelo. ¿eh? Porque es que... es que no te lo pienso dar. Cago en... <risa> Tía, tía, mira Con tres letras Mujer que pierde los estribos Bueno, si esto ya lo sabía yo El abonado está fuera de cobertura Este tato parece tonto de manera que lo mando detrás de su tío para que los pille y me tenga al corriente y vaya a pagar el teléfono móvil. ¿Eh? ¿Y ahora qué hago yo? A ver, a ver, ¿cómo me entero yo ahora de todo? ¿Eh? ¿Cómo me entero? Estoy aquí sola, incomunicada, abandonada. Ah, pero no, no, no, no, no, no. No van a poder conmigo. Si Mahoma no va a la montaña, Adela irá a Mahoma. ¿Eh? Que sí, que sí, que sí. ¿Eh? Carmina. Hola, buenas noches, soy Adela. Sí, mira, es que, perdona que te llame tan tarde, pero es que necesitaba localizar a Manolo urgentemente, ya sabes, una, una cuestión de trabajo. ¿Me, ¿Me podrías decir la dirección del ancianito ese amigo tuyo? Carola Cielo, ¿tienes librar a este edición esta mañana? Sí, soy, soy Adela, la de Jumilla, sí. Que verás, es que me quiero hacer un lavado unos reflejos, un marcado, un baño en jacuzzi, un masajito, una depilación de estas definitivas, un peeling, una limpieza de cutis, manicura, pedicura, bueno, en fin, hasta 30.000 pesetas, guapa. ¿Así? ¿Ah, sí? Pues voy para allá ahora mismo. Vamos, vamos, hasta ahora. Adiós, Kari. No me va a conocer ni el Tato. ¡Vosotros os mato! ¿Qué ¡Que viene hecho está! ¡Qué bien hecho oh. está! Esclava, esclava. ¡Mato, rato! hijo! ¿Cómo corre? Parece que han visto el demonio.